Voy a serte honesto. No quiero permanecer más tiempo aquí. Mi abruma está silencioso y recogido que me persigue desde que nací. Muchas salveza me cuestionan el motivo de esta existencia. Hablar con el polvo, escribí cartas sin correspondencia, ¿qué sentido tiene existir cuando te ignoran? Pasan los años y todo cambia, excepto yo mismo. Sigo siendo un niño atrapado en un cuerpo envejecido. Un incomprendido extraño que no tiene hogar. Aquí me trajeron y quiero irme, pero me exigen darle una finalidad. ¿Acaso hace falta aportar para ser un alguien en vez de un ser nadie? ¿Te debemos especiales por tener el poder de cambiar el mundo? Es tan solo una ilusión, un sueño comercializado. Déjame liberar mi agonía. Estoy cansado de persistir. Nadie os hará de manos a un nadie, mi ausencia no cambiará el silencio.